Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando con determinación a favor de la clase obrera de la República Dominicana. Por ello y para ello existimos como institución. Así como nos exige el señor Presidente de la República, Luis Abinader, hasta hacer realidad el cambio que tantos los dominicanos demandamos y merecemos.